Cerquita, envíanos un mensaje, un audio, lo que quieras. En este programa, te escuchamos. Contactos, seguimos en nuestras redes, Facebook e Instagram, Créate Espacio, WhatsApp 2254-458384. Y regresamos una vez más. Acá estamos en créate Espacio a través de Mix Magazine. Seguimos en www.mix-delmediomagazine.com para escucharnos. Y siendo ahora mismo las 15 y 55 de la tarde, vamos con un invitado especial. Un invitado que ha trabajado, desarrollado mucho. También es creador. Es creador de una de un proceso, es creador de una transformación, creador de creadores de personas, a los cuales está trabajando con personas en 90 días les cambia cuerpo y mente los cambios son notorios, son reales son grandes, él es grande y está con nosotros, nada más ni nada menos querido amigo Cristian Quevedo, buenas tardes Cristian ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Ernesto muchísimas gracias por invitarme a tu programa eh, bueno, lo sigo una genialidad todo lo que hacen, chicos. Bien, gracias, Cris, gracias. Bien, y le comentaba a las personas que estás trabajando en un proceso, armaste un programa del cual son 90 días. Puedes contarnos un poquito de qué se trata? Sí, claro. Eh, hace unos años atrás eh, diseñé un programa, ¿sí? después de muchos años de haber trabajado como profesor de musculación y personal trainer, me di cuenta que por ahí, eh, Armando este programa que diseñé, eh, podía impactar mucho más positivamente en la vida de las personas que solicitaban mi ayuda, ¿no? Eh, es un desafío que, antes que nada, la persona que me va a contratar tiene que tener eh, dos eh, cosas fundamentales que necesitamos eh, para arrancar con el desafío. Uno es un objetivo ambicioso de lo que quiere alcanzar esa persona en los 90 días, que va a ser el desafío, ¿no? Si no sabe bien... Cómo, ¿Cuál es el objetivo que, que, que tiene que alcanzar? La pregunta que se tiene que hacer a uno mismo es ¿Cómo quiere verse? ¿Cómo quiere sentirse? ¿Qué cuerpo quiere lucir? ¿Cómo quiere que le luzca la ropa? Una vez finalizado eh, el desafío de 90 días, eh, conmigo, perdón, pasaron los perros y me tiraron el celular. <risa> bueno, y lo segundo es el compromiso, la palabra, de que van a dar lo mejor de sí durante los 90 días, dejando de lado las excusas, ¿sí? Eh, es muy importante esto y lo aclaro porque son dos condiciones eh, primordiales que yo noté que es lo que diferencia a la persona que va a tener éxito en el desafío y a la que por ahí no logra los cambios que quiere alcanzar, ¿sí? Bien. Eh, desde el vamos tenemos que tener ese objetivo ambicioso y el compromiso de que quiere salir de la situación por la cual está pasando, ¿sí? sí yo le voy a dar todas las herramientas a esa persona que deposita su confianza en mí para que mes a mes eh, vaya progresando y llegando al objetivo eh, ambicioso que se propuso a través de eh, armar todo lo que es eh, la dieta personalizada, rutinas personalizadas, ya sea para entrenar desde su casa o en el gimnasio con termosculación, eh, eh, y también la suplementación personalizada en el caso de que se requiera, ¿sí? Todas estas áreas están eh, abarcadas dentro del desafío de 90 días, pero de una manera muy personalizada. Ajá. Mis alumnos tienen la posibilidad de estar en contacto conmigo, son online, alumnos a la distancia, tienen la posibilidad de estar en contacto conmigo a diario, ¿sí? Tengo eh, alumnos de gran parte del mundo, de muchos Ajá. países, eh, y todos con excelentes resultados, aclaro, ah, todos los que arrancaron realmente comprometidos y con ganas de salir de la situación actual por la cual están pasando, ¿no? Claro, claro, claro. Esto, dijiste recién que trabajás con personas también desde otras partes del mundo. Sí. Y se me ocurre, ¿cómo lográs que la persona haga los ejercicios? ¿Cómo se los mostras, ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo llevas adelante? Muy buena pregunta, Ernesto eh, Bueno, primero, eh, con el tema de los ejercicios, se le manda eh, los ejercicios personalizados. No tengo problema que ante cualquier duda, o consulta que tengan mis alumnos, siempre me soliciten, si es necesario, le mando un video ejecutado por mí, eh, explicando un ejercicio personalizado, ¿sí? Más allá de que, si es una rutina desde casa, yo eh, le mando los videos, por ejemplo, para hacer las rutinas con bandas elásticas, ¿sí? Eh, entonces, copian los, los ejercicios y eh, pueden hacer eh, su rutina con la técnica adecuada. Eh, pero bueno, la asistencia que yo brindo en, en el día a día es eh, mucho más por un lado también eh, emocional, un soporte más emocional y psicológico no que necesita la persona. Claro. Yo eh, entiendo que la persona que me va a contratar, eh, mi alumno, eh, está pasando por ahí por momentos muy eh, graves en su vida, que no puede seguir al pie de la letra un papel, hablando mal y pronto, o un PDF, donde claro. se le va una dieta, una rutina, eh, la suplementación, sino que necesita a alguien que lo vaya guiando y acompañando en el proceso, motivando muchas veces, Bien. llamándole la atención, en el caso de que a veces no eh, estén haciendo y cumpliendo con su palabra, de dar lo mejor en el día a día, claro eh, y hay diversos eh, sistemas métodos que, que implemento en el día a día para poder estar en contacto con cada uno de ellos por ah. ejemplo un grupo de WhatsApp que es donde están todos mis alumnos online donde Bien. cada uno que, que desea participar eh, aclaro las dudas, las consultas, se comparten progresos de mensuales que tienen los alumnos, se tiran muy buena onda, porque bueno, están todos en la misma, si bien son personas de diferentes partes del mundo, con realidades diferentes, eh, socioeconómicas, eh, mentales, problemas de salud diferentes, niveles de atléticos diferentes, todos tienen el mismo objetivo de que quieren ser una mejor versión de sí mismos en 90 días. Todos asumieron claro. ese, ese compromiso. Entonces, a través del grupo... Es uno de los métodos de los cuales yo tengo para estar en contacto día a día. Más allá de las personas que desean comunicarse conmigo a través de, del WhatsApp o del Instagram directo, siempre uh -huh. le voy respondiendo eh, en tiempo informa eh, la consulta que tenga para que pueda seguir de la mejor manera eh, con el desafío, ¿no? Con el programa. Qué bueno. Eh, sabes que es muy interesante y hace un ratito miraba para un costado y me reía porque yo tengo a la operadora que está en Pinamar... Fíjate que estamos en, en sintonías distintas. Nosotros por ahí, yo de la Ramos Mejía, vos estás en Lusuriaga y tenemos sí. a, a Karina Villa que está en Pinamar, y me hacía este gesto, que calculo que este gesto quiere decir yo también quiero un desafío. De, ¿Qué le podemos ofrecer a Cari que quiere incorporarse en el desafío? ¿Cómo lo llevas bueno, adelante? Primero, antes que nada, creo que Karina está está en un mejor lugar que nosotros, ¿no? todavía con el calorcito, día lindo, que, se disfrute, que disfrute ahí en, en Pinamar. Eh, ¿Qué le podemos ofrecer? Nada, eh, si no sabe cómo comenzar, eh, la invito a que bueno, me puedan seguir ahí por eh, mi Instagram, que me contacte, que ahí está mi celular, que yo le voy a dar las herramientas necesarias ¿sí? para que paso a paso vayamos de menor a mayor y pueda llegar a su objetivo ambicioso en 90 días. Eh, esto está aprobado, está chequeado, o sea, tengo un montón de cambios reales eh, que yo creo que... Eh, lo que por ahí me destaca es la atención eh, que le doy a cada uno, la importancia que le doy a cada uno de mis alumnos. Yo siento que mi trabajo se realiza con éxito una vez que la persona que depositó su confianza en mí logra alcanzar eh, un estilo de vida diferente. ¿sí? Cuando yo veo que logré impactar positivamente en la vida de mi alumno, ¿sí? eh, que, que se siente mejor físicamente, que se ve mejor, que tiene otra energía, que aprendió a comer de otra manera que aprendió el hábito de entrenar, a qué horarios, eh, cómo hacer los aeróbicos para que sea más productivo. Bueno, termino impactando positivamente en la vida de, de mis alumnos. Y la devolución que tengo de la mayoría de todos mis alumnos, de mi equipo, todos, siempre eh, son hermosas. Palabras eh, a diario recibo de, de, de que bueno de que están más que contentos con este estilo de cambio de vida, que es lo que yo propongo, y predico con el ejemplo, ¿no? A diario. O sea, que problemas eh, todos tenemos en la vida, solo que, bueno, a veces en, estamos muy metidos en el rol de víctima y creemos que no tenemos tiempo y no sabemos cómo salir. Y, bueno, eh, ahí está. Eh, un día a la vez, un paso a la vez, yo le doy eh, las herramientas necesarias para que puedan salir eh, adelante, ¿no? Y, y luchar por lo que creen que se merecen. Es muy interesante esto que, sí, sí, esto que comentabas de predicar con el ejemplo. Eh, yo doy fe en las redes sociales, vos estás trabajando con personas, que realmente el cambio no solamente queda en el vení, probalo, sino que lo mostrás. O sea, está llevado adelante. Están las imágenes de las personas antes y después. Por ahí entra en el juego como aquella antigua publicidad de, de esa pastillita que te vendían, que te mostraban el antes y el después de las personas, pero de una manera más... Más utópica, digamos. Pero en este caso, al ser 90 días, me lleva al proceso de realmente decir, che, wow, qué cambio que hizo esta persona, porque son cambios realmente grosos. Incluso a vos mismo te ha pasado. Claro que sí, sí, sí. Eh, Mira, yo lo que. Tra ¿Por qué 90 días? ¿Por qué dec decidí que sean 90 días? Porque mm. ya en el primer mes del desafío, la gente va a tener eh, un cambio enorme, ¿sí? Pero yo eh, creo que a través de 90 días eh, una persona puede eh, desarrollar y arraigarse bastante a, a su cambio de hábitos, de, de disciplina, adquirir una disciplina nueva, porque también es muy frustrante, y me ha pasado muchísimas veces, hoy en día trato, como hago énfasis en cada uno de mis alumnos, de que suceda cada vez menos, porque los voy preparando para eso, de que logran por ahí un cambio tremendo en 90 días, y después es como que se relajan, como que vuelven a comer mal, como que... Eh, entonces, bueno, dentro de los 90 días yo estoy trabajando todas las cosas en el día a día para el que está comprometido, para que claro. esto no le pase jamás, más, que pueda cambiar su vida para siempre, con otras conductas, con otras disciplinas, aprendiendo cómo entrenar para que sus entrenamientos sean eh, provechosos y no una pérdida de tiempo. Hay gente que me comenta, voy al gimnasio y no tengo resultados, hace tres años que voy. Bueno... Claro. Algo se está claro. haciendo mal, algo o, o por ahí casi todo, pero bueno, eh, a veces no encuentran la persona adecuada en la cual la pueda guiar y acompañar en este proceso, ¿sí? Bien, es interesante que se puede invitar, como dijiste al principio, a cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo, lo pueda hacer claro. igual. Importante el, el crecimiento. Yo te mencionaba como crecimiento, transformación, cuerpo y mente. Pero no solamente es eso, porque ahora estoy escuchando este de cambio de hábitos. Le cambiás el estilo el estilo de vida a la persona. No solamente en ejercicio, sino que en conducta, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Yo siempre digo que el cambio que se muestra a través de una red social de, de 90 días es lo que por ahí entra por los ojos y es lo que sí. hace que yo capte más clientes, ¿no? Más, más salud. Exacto. Pero la realidad que el cambio más importante es eh, el cambio interno, ¿sí? El cambio de, de cambio de hábitos, el cambio de que esa misma energía que metiste en el entrenamiento para poder cambiar tu, tu yo, ¿no? Tu, todo, tu claro. integridad. Luego claro. vos lo llevas a otros eh, ámbitos de tu vida y te vas a volver una persona imparable, inquebrantable, eh, lo cual, eh, nada, sabes que no va a haber meta que te propongas que, que tarde o temprano eh, puedas eh, alcanzar. Esto sí podemos visualizar las metas y trazar un plan de, de trabajo para poder alcanzarlas. ¿no? Desde, este, desde mi lado empezamos con un desafío de 90 días, donde pido un objetivo ambicioso, que visualices qué cuerpo quieres alcanzar, cómo quieres sentirte, cómo querés verte. ¿sí? Arrancamos desde ahí y con el compromiso de que la persona quiere dar lo mejor. Si no, es muy difícil, ¿sí? Las personas la, la, no se tienen que engañar a, a sí mismos. O sea, tienen que sentir, bueno, llegó el momento, quiero cambiar y voy a hacer lo necesario. Esas personas que me contactan, yo al, al momento de charlar ya me doy cuenta que vamos a tener un gran cambio cuando realmente están decididos, ¿sí? A que se cansaron, que se hartaron, por, ya sea por depresión, obesidad, eh, o un montón de tipos de, de, de enfermedades que hay, eh, el, el hecho de, de, de decir, listo, me cansé, Marte, eh, voy a confiar. Primero, siempre aclaro que tienen que confiar en uno mismo, ¿sí? Y eh, después también eh, darme la oportunidad de confiar en mí, ¿sí? En su coach, en su entrenador. Eh, juntos se van a lograr excelentes cambios. Qué bueno. Eh, la verdad que estoy escuchando también y va tan de la mano con el coaching, porque digo, bueno... Terrible coach, lo lleva a un objetivo y lo acompaña en el proceso. Nosotros trabajamos con objetivos, acompañamos en el proceso, y siempre el cliente es el que pone hacia dónde quiere llegar. Si bien nosotros ofrecemos herramientas, dinámicas, podemos acompañar al otro lado, pero de esta manera bastante específico, bastante, bastante bien trabajado. La verdad que... Eh, felicitaciones por el proceso, porque la verdad que el cambio que yo he visto en personas que has trabajado e incluso en vos mismo, es súper grande. Y bueno, más que un placer Muy que estés acá con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Ernesto. Lo mismo puedo eh, decir de vos, ¿sí? Eh, te conozco ya hace un tiempo y, y voy viendo tus crecimientos y, y me pone más que orgulloso. Eh, así que a seguir así, que, que creo que este es el camino, ¿sí? El tratar de impactar eh, en la vida de los demás, ¿sí? Eh, positivamente, claro. Sí, claro está, ¿no? Claro. Es por ahí, es por ahí. Cristian, antes de que te vayas, compartinos por favor las redes y cómo te pueden contactar las personas que están escuchando. Sí, eh, mira, casualmente ahí había visto que decía Quevedo Training, que es mi Instagram anterior. Eh, ahora me encuentran eh, por la Q, la B corta y el 2, Quevedo training. Quevedo, bien. Es la Q, la B corta, dos training. Bien. Si me buscan Quevedo, Quevedo Training, seguramente también aparece, aparte está el logo, ¿no? Bien. Bien, el logo es el que tiene la Q con el 2 y la B corta, en rojo. Claro, sí, y una, claro, como una corona arriba. Eh, bien, bien potente, oh, bien, bien, bien arriba. Bueno. Bien, Cris. Bueno, ¿cómo te sentís? Espectacular, espectacular. Eh, estaba un poco nervioso eh, ah. por, la, por la entrevista y demás, llegué justo con los horarios medio... Ahí, ahí que, que me premiaban Pero nada, ya mucho más relajado De haber podido cumplir y hablar con, con ustedes ah, vamos, vamos, vamos. Bueno, gracias por estar Gracias por venir Y seguimos adelante con este trabajo Muchísimas gracias a ustedes Que es tengan una amor. hermosa tarde Igualmente, nos vemos la próxima Gracias Y nosotros seguimos Seguimos con Create Espacio quédate, que todavía tenemos más para compartir Hasta las 17 estamos con música, temas y más ya venimos. Estás en el programa que te activa todos los sentidos. Que te despeja.